Hola, hola. Me han preguntado lo siguiente. ¿Cómo puedo tener una hoja de cálculo en donde tenga la lista de mis alumnos ordenada? Pueda tener una, un registro de entrega de trabajos o asistencia a clases. Eh, un conteo de eso. Registrar notas y calcular promedios. Entonces aquí yo tengo una hoja de cálculo que hice en Google Drive. Ya tiene su nombre. El curso, no sé, octavo A. De Google le buscamos el y después obviamente vamos a, a sacar copias de esto tengo mi, en mi lista de alumnos y aquí tengo lo siguiente número de lista, nombre, apellido entrega de notas o asistencia de clase como quieran trabajar total de entregas para saber un conteo de cómo van dos notas y una columna para el promedio así que rápidamente les voy a explicar cómo podemos manejar esto en una hoja de cálculo bueno, lo primero es lo siguiente yo debo ordenar según el apellido Entonces aquí tengo a Lola, a Aquiles, a Armando, a Esteban y a Alan Pero quiero tenerlo ordenado según el apellido Entonces antes, para no modificar mi, mi número de lista Y antes de todo voy a ordenar esto Entonces voy aquí a datos Quiero ordenar el intervalo Ya ves uno ordena la columna completa Específicamente como es un intervalo, una parte del documento Voy acá y yo quiero ordenar según la columna de apellido, la columna C, en orden alfabético. Aceptar, y fíjense que no me modificó el número de lista, pero sí lo ordenó de acuerdo a al alfileo. Prín, Cobrito, Casas, Dido y Mente. Así que tengo mi lista de alumnos, pero ordenado alfabéticamente. Y ahora sí, me pongo a trabajar en mi registro. Ya supongamos que tengo que colocar acá ceros y unos, para saber si entregó el trabajo o no lo entregó, o si fue a clases o no fue. Entonces digamos que Aquiles era responsable, Alan también, este fue uno y faltó otra, este faltó a las dos Y este fue, faltó la primera pero fue la segunda ¿Ya? Entonces aquí tengo un primer problema, fíjese que la configuración no es igual Por lo tanto yo selecciono esto y me quiero asegurar, me quiero asegurar que sean iguales Por lo tanto hago esto, formato y borro el formato ya que basta de 0. Y aquí elijo tamaño 12, que es lo que quiero usar, y lo voy a centrar. Y me quedó todo ordenadito, con el mismo formato, no números grandes ni pequeños. Me quedo impecable. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo quiero destacar los ceros, porque a veces pasan desapercibidos. Entonces, si yo quiero que el cero se destaque, yo puedo marcar esto pincho y arrastro con el botón izquierdo y voy a formato formato condicional ¿qué es el formato condicional? si cumple una condición va a tener un cambio que yo voy a configurar en este caso yo voy a buscar acá que sea igual a entonces quiero que cuando sea igual a cero por ejemplo tengo un, un color destacado de que esté con un fondo un color más rojo, un tono rojo. Así que aquellos que no entreguen o no asistan, yo visualmente lo voy a detectar ahí en mi registro. Y esto lo puedo hacer con el 1 que esté en verde y usar otros criterios. Ya, pero ahí tenemos un ejemplo que también puedo marcar cierta condición. Incluso si me equivoco, por ejemplo, ahora este no es un 0 y en realidad el niño fue a clase cuando llegó al trabajo. Cuando yo coloque uno, se va a borrar, solamente va a destacar. Cuando yo dijiste aquí, en, eso, en ese intervalo de celdas, un 0. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber eh, cuántos trabajos ha entregado o cuánta clase ha asistido, yo puedo sumar esto simplemente haciendo lo siguiente. Igual, quiero que esto se sume con la otra celda. Entonces, ¿qué estoy ingresando acá? Es una fórmula en una hoja de cálculo. Siempre con el símbolo igual para que el programa entienda que es una fórmula. ¿Y qué le estoy indicando? Que sume la celda que está a dos lugares a su izquierda más la que está a su izquierda. Enter. Y fíjense que acá el programa entendió un poco lo que estoy armando y me propone armarlo de forma automática. Yo acepto la propuesta y fíjense que aquí el programa hizo lo mismo que yo quería hacer. Está sumando la que está dos lugares a su izquierda con la que está un lugar a su izquierda. Y lo hizo en todas igual. Ya entonces el programa entendió un poco la lógica de lo que quería armar. Y aquí tengo la cantidad de trabajos entregados o las clases según lo que usted quiere armar. Ahora, supongamos que quiero registrar notas. Siempre hay un tema con, la, con esto de las notas. Por lo menos acá en Chile ocupamos notas del 1 al 7 con coma. Por lo tanto, no es lo mismo ingresar 5,3 que 5,3. ¿Ya? Entonces, como me quiero asegurar, debo chequear lo siguiente. Archivo. Configuración de la hoja de cálculo. Y fíjense, tiene que estar en España o, en realidad, como estoy en Chile, le coloco Chile. Para que tenga el formato de los números que causado. ¿Por qué? Porque si está, por ejemplo, en Estados Unidos, allá se ocupa con punto las notas. Y aquí le hacemos con coma. O sea, hay una diferencia. Por lo tanto, aquí el programa se actualizó. Y ahora entiende que cuando yo ingreso, por ejemplo, 5,6, va a ser un número. ¿Ya? Pero aún así, nunca está de más velocidad. Voy a, igual que la vez anterior, selecciono todo esto. Formato, número. Me quiero asegurar que lo tome como número. Por lo tanto, ahora yo registro tranquilamente las notas. Y fíjense que voy a colocar notas redondas en algunos casos. Para que vean que igual se puede configurar lo siguiente. Bueno, como yo quiero que tenga, todos tengan un decimal, selecciono esto. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo reducir decimal o aumentar decimal. Yo quiero que tenga un decimal. Entonces aquí lo ajusto. Entonces el que era 7 Ahora quedó con como 7,0 Y ahí tengo las notas registradas Ahora tengo Que calcular promedios Y aquí tengo otra opción Un promedio normal En este caso como son dos notas Solamente los pondera Así que voy a usar la fórmula de promedio Y fíjense que el programa entendió lo que quería hacer Por el nombre que tengo arriba Y me propone el tiro de la fórmula Promedio Entre estas dos Pincho y arrastro para definir el intervalo de las notas que quiero usar Cierro paréntesis Enter Y luego, como yo estoy calculando El promedio de las dos notas que están A la izquierda, yo puedo tomar esto Y arrastrarlo Y me calcula El promedio de cada uno Así que me cumple. Ya después yo quiero, no sé, le coloco un título Le coloco un color Lo coloco más destacado Ennegrecido Eso lo configura cada uno bueno, resulta que ahora, como estamos trabajando eh, con, con notas parciales o quizás con notas ponderadas, quizás todas las notas no pesan lo mismo. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Insertar encima y quiero colocar acá la ponderación de cada nota. Entonces este promedio ya no me sirve, lo borro. Ya, digamos que esto quiero que valga un 30% y quiero que este valga, obviamente, lo que me falta para llegar a 100, 70%. Porque es un trabajo El otro era un, un test por ejemplo Así que pesa más el trabajo Que implicaba más tiempo De producción ¿Cómo se calcula un promedio ponderado? De la siguiente manera Igual Esta nota La multiplico por su porcentaje 30% Y eso lo voy a juntar Más Esta celda Multiplicada Por Su porcentaje En fíjense lo que me pasa nuevamente el programa me muestra una propuesta de fórmula que en este caso yo lo voy a aceptar para que vean que hay un error acá imposible que tenga un 54 ya pero esto es por lógica nuevamente fíjense que le pedía al programa que hiciera porque la culpa la tengo yo yo le dije multiplica esta celda por la que está arriba de ella y a eso le sumas lo que está a la izquierda por lo que está arriba de ella y luego la fórmula que hizo repitió lo mismo en cada una de estas casillas. Y en realidad yo no quiero hacer eso. Yo quiero que siempre lo multiplique por 30 y siempre lo multiplique por 70. La nota 1 y la nota 2 respectivamente. Por lo tanto, hay un error pequeñito en mi forma. Mira. Si yo quiero que siempre lo multiplique por esta celda, yo acá debo dejarla fija, debo anclarla. Y eso se hace con el signo PESO siempre va a tomar la celda g2 en la multiplicación lo mismo hago con la h Signo pes y siempre va a tomar la que está en esa columna en la segunda casilla yo también podría asegurarme y anclar la columna en este caso está de más pero para que vean que igual se puede hacer así también se puede anclar también la columna en caso de que la copie en otro lugar siempre va a tomar la celda g2 y la celda h2 Enter. Voy a configurar esto con un decimal y luego lo voy a arrastrar para copiar. Y fíjense que ahora sí me muestra un promedio porque siempre multiplica esta nota por la ponderación. Lo bueno de esto es que si a mí después se me ocurre colocarle un 40% y no un 30%, y este le bajé un 60%, la nota automáticamente se va a actualizar. Ya esa es la gracia de tener hojas de cálculo yo cada modificación que haga automáticamente cambia y se actualiza el reporte entonces tenemos una hoja de cálculo ¿en donde tengo lista de alumnos ordenada un registro de trabajos o asistencia un total de entrega o asistencia registro mis notas cálculo promedio, un promedio simple o un promedio ponderado ya la parte complicada es la configuración de las celdas, ojo con eso y aquí para sobre todo, sobre todo para corroborar esa idea, fíjense, si yo coloco 6.5, la tomo como fecha. pues algunos les manda errores a veces en la fórmula. Entonces cuando ustedes modifiquen a coma, que son las notas que usamos nosotros, nunca está de más chequear que el formato sea número. ¿de? Para que no les mande un error la fórmula, les idea que es texto, por ejemplo. Porque el promedio se calcula. En base a números, no con en base a palabras ni a fechas. Así que ojo con eso. Y estamos listos. Así de siempre se hace un registro en hoja de cálculo de asistencia, trabajos, notas y promedios. Así que espero que les sirva y les ayude. Adiós.